Buenas noches, Pastor David. Le saluda la hermana Margarita de Lima, Perú. Quisiera contar mi testimonio, lo que le sucedió a mi hijo Gabriel Flores de 16 años. Mi hijo estuvo con un dolor y malestar en el lado derecho del abdomen, más o menos cuatro días. Pensábamos que era apendicitis o una hernia. Le compramos una pastilla para calmar el malestar pero no le pasó tampoco tenía apetito no podía dormir en las noches debido a este malestar seguían pasando los días y, y el dolor persistía mi esposo me dijo que lo lleváramos al hospital pero no lo llevé por temor a que se pueda contagiar del COVID ya que los hospitales están contaminados eh mi suegra Dora Beramendi nos dijo que llamáramos al pastor David para que lo orara y así fue lo llamé el pastor en ese mismo instante me contestó y le pasé a mi hijo para que lo pueda orar en ese momento que mi hijo recibió la oración el dolor desapareció y hasta le abrió el apetito Gracias a Dios, mi hijo ya no siente dolor ni ningún malestar. Y por eso, doy gracias a Dios, al pastor principal, a nuestro amado pastor David, que siempre está dispuesto a orar por nosotros. Gracias. Gracias, hermanos, por escuchar mi testimonio. Amén. Muchas gracias.